A estudiar cuáles son los principales factores que afectan a la cantidad que los consumidores desean adquirir de cada uno de los distintos bienes. Del mismo modo que veremos cuáles son aquellos factores que intervienen en la cantidad que los productores van a desear ofertar. Entre la oferta y la demanda se alcanzará el equilibrio del mercado, que estudiaremos cómo se llega a él, y veremos cuáles son las posibles intervenciones que el Estado, puede llevar a cabo para intervenir en ese mercado, de mercado si considera que los resultados que arroja no son los más deseables, puesto que en el mejor de los casos los mercados pueden ser eficientes pero no necesariamente han de ser equitativos, etc. Bien, estudiaremos todo este tipo de cuestiones porque afectarán al bienestar de los individuos, que en definitiva es lo que nos interesa. El primer epígrafe de este módulo es la oferta y la demanda. Veremos oferta-demanda y el equilibrio del mercado. El segundo epígrafe es el que nos hablará de los desplazamientos de las funciones de oferta y de demanda. El tercer epígrafe nos hablará del excedente de los consumidores y de los productores. El cuarto nos hablará de esa intervención del Estado en el mecanismo de mercado y finalmente en el quinto epígrafe trataremos el tema de la elasticidad. Bien, pasando a de desarrollar el primer epígrafe, el que nos habla de la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado, tenemos que definir en primer lugar qué es eso de un mercado. Un mercado no es el lugar físico al cual vamos a comprar la verdura, el pescado, etcétera, etcétera. Eh, un, un local, un solar, donde existen todo ese tipo de puestos. Un mercado, en economía, hablamos de mercado, haciendo referencia a todos los posibles productores vendedores y todos los posibles compradores de un determinado bien estén en el mismo lugar o estén dispersos a lo largo de la geografía de un país del mundo etc. bien decimos que el mercado se compone de los productores y de los eh, consumidores que desean adquirir ese bien, bien los consumidores los lo que nos van a generar la demanda qué es la demanda la demanda lo que nos muestra es la relación existente entre el precio de un bien y la cantidad que los consumidores desean adquirir. ¿Ese es el único factor relevante de la cantidad que los consumidores desean adquirir? ¿El precio? No, hay muchos otros factores. Hay otros factores como puede ser la renta. Si tenemos más dinero podemos estar dispuestos a adquirir una mayor cantidad de los distintos bienes los gustos o referencias. Hay cosas que en un momento dado se pueden poner de moda y entonces existe una mayor demanda. Estamos dispuestos a adquirir una mayor cantidad del mismo modo que se pasan de moda. Cuando hablamos de pasar de moda es en un sentido amplio. Si de repente aparece un estudio médico que nos dice que el consumo de determinado alimento pues pueda tener efectos nocivos para la salud, cancerígenos o de cualquier otro tipo pues Sería el equivalente a que se pasase de moda, es una disminución en la cantidad que deseamos adquirir a cada nivel de precios. Sea cual sea el precio, vamos a querer comprar una menor cantidad. Eso hablamos con lo de los gustos o preferencias, a eso es a lo que nos referimos. Hemos dicho, el precio del propio bien fundamental, la renta de los individuos, los gustos o preferencias, pero también afecta el precio de otros bienes. Ya sean complementarios o sustitutivos. ¿Qué son dos bienes complementarios? Aquellos que han de consumirse conjuntamente. Es decir, yo no puedo decir voy a ir al trabajo en coche o voy a ir al trabajo con gasolina. No, necesitaré para ir al trabajo tanto el coche como gasolina. No puedo ir solo con gasolina o no puedo ir con un coche sin gasolina. Son dos bienes complementarios. Se necesita consumir conjuntamente. Pero también nos afectará el precio de los bienes sustitutivos. ¿Qué son los bienes sustitutivos? Pues yo puedo ir al trabajo en coche o puedo ir al trabajo en autobús o en metro o en transporte público. Son sustitutivos o una cosa o la otra. No voy a ir a las dos cosas simultáneamente. Hay que elegir. Claro, tanto el precio de los bienes complementarios como el precio de los bienes sustitutivos nos afectará a la cantidad que deseemos si sube el precio de la gasolina, pues a lo mejor cojo menos veces el coche. ¿eh? Y algún día, pues me voy en transporte público, etc. o ¿no? el precio de los bienes sustitutivos, como decíamos. Si aumenta el precio de un determinado bien, que es sustitutivo de otro, pues utilizaremos más este otro. Por ejemplo, aumenta mucho el precio de la gasolina y tal, pues cogeremos más el autobús. ¿Eh? que es un, precio, es un bien sustitutivo del uso del, del vehículo privado. Luego todos esos factores nos van a afectar. Generalmente en la economía vamos a representar la relación existente entre el precio y la cantidad, dejando el resto de factores sin considerar de momento. Después los pues, tendremos en consideración. Entonces, si esto es así, representaríamos la función de demanda como una relación entre el precio de un determinado bien y la cantidad vamos a poner Q para expresar la cantidad y la cantidad que deseamos adquirir y si observamos que como decíamos en el módulo anterior con el precio de las manzanas que si el precio era más bajito la cantidad que se van a adquirir los consumidores era mayor y si el precio era más alto la cantidad que deseaban consumir era menor Observamos que existe una relación inversa entre los precios y las cantidades. Esta sería la función de demanda. Esa relación existente entre precios y cantidades que los consumidores desean adquirir de un determinado bien. Esa sería la función de demanda. Análogamente podemos estudiar el comportamiento de la oferta. La oferta que la realiza por los productores, las empresas que desean vender, Será, por tanto, la oferta, la relación entre las cantidades ofertadas y toda una serie de factores que pueden intervenir. En concreto, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En qué nos vamos a, a centrar? Nos vamos a centrar, en primer lugar, en el precio. Cuanto mayor sea el precio de un determinado bien, más atractivo será para los productores, más empresas querrán vender de ese bien eh, distintas unidades de ese bien. Luego habrá una relación positiva, si esta es una relación negativa la de la demanda. En el caso de la oferta tendremos una relación positiva entre los precios y las cantidades. Cuanto mayor sea el precio, cuanto mayor sea el precio, vemos que si aumenta el precio, mayor es la cantidad. No es ese lo que ocurría en el caso de la demanda, que vimos que también era la renta, los gustos, los precios de otros bienes, etcétera lo que influía. No es el precio tampoco el único factor que influye en la cantidad que los productores desean de vender. Las tecnologías, las tecnologías son fundamentales. Cuanto mayor sea el nivel tecnológico, a menor precio pueden ofertar las empresas. ¿Eh? Pueden ofertar una cantidad mayor al mismo precio o a menor precio la misma cantidad. Del mismo modo, Existe también otro factor que es muy importante que son los costes, los costes de producción. Las empresas tienen toda una serie de costes de producción, la adquisición de materias primas, la, los salarios que tengan que pagar a sus trabajadores, los impuestos incluso que los estados puedan fijar, etcétera, etcétera. Son los costes, todo ello influirá, influirá en el precio que vayan a querer cobrar por las unidades que ellos producen. una vez analizados los factores que afectan a la demanda y aquellos que afectan a la oferta, podemos pasar a analizar el equilibrio del mercado. ¿Cómo se alcanzará ese equilibrio en el mercado? Bueno, el equilibrio será porque estén consideradas conjuntamente tanto la oferta como la demanda. Vamos a hacerlo en este gráfico, vamos a representar esta función de oferta aquí, en este gráfico. Y podemos observar, Podemos observar que existe un precio, este precio, para el cual la cantidad que los productores están dispuestos a vender, que, no viene a que me voy a aquí en el eje de las cisas, es exactamente igual a la cantidad que los consumidores desean adquirir, puesto que la demanda nos dice qué cantidades desean adquirir los consumidores a cada nivel de precios, y la oferta nos dice qué cantidad desean producir y vender los productores a cada nivel de precios. A este precio de equilibrio le corresponde esta cantidad de equilibrio. Al precio de equilibrio la cantidad ofertada es exactamente igual a la cantidad demandada. Ese sería el equilibrio del mercado. Podemos ver cómo se alcanza ese equilibrio. Y lo más fácil es verlo si partimos de situaciones de desequilibrio, de precios que sean anormalmente altos o anormalmente bajos. Imaginemos que el precio, del mercado no fuese este, sino que fuese un precio superior. Que el precio fuese superior, como este. Aquí. ¿Qué significaría esto? Este precio es un 1. Significaría que la cantidad que los consumidores desean adquirir a ese precio sería inferior a aquella que los productores desearían vender. nivel de precios, como es más alto, los consumidores desean adquirir una cantidad menor. A ese nivel de precios, como es más alto, habría más empresas interesadas en producir y vender ese bien, por lo tanto, la cantidad ofertada sería mayor. No estaríamos en una situación de equilibrio, puesto que una cantidad no coincide con la otra. Tendríamos por aquí esta diferencia. ¿eh? Esta diferencia. Esto sería un exceso de oferta. tanto se produciría un exceso de oferta. Claro, ¿qué nos ocurre? Que esa situación no va a durar de manera eh, indefinida. Imaginemos que yo soy un frutero, pues, por ejemplo, de las manzanas que hemos estado mencionando anteriormente, en los módulos anteriores, y tengo un precio de las manzanas que es superior al que sería el precio de equilibrio. ¿Qué ocurriría? Que la cantidad que yo quiero vender es muy superior a la cantidad que los consumidores desean adquirir. Si yo veo que tengo el riesgo de que las manzanas que yo tengo en mi frutería se vayan a pudrir, se vayan a poner malas por el paso del tiempo, ¿a qué me veré obligado? Me veré obligado a bajar el precio. Puesto que, de esa manera, los consumidores, fíjate, que al bajar el precio los consumidores desean adquirir una cantidad mayor. Desean cantidad mayor. Del mismo modo, yo traeré menos manzanas a mi frutería, lógicamente, de tal forma que tenderemos hacia alcanzar el equilibrio. Si el precio es superior al precio de equilibrio y se produce un exceso de oferta, el libre juego del, del mercado nos llevará hacia el equilibrio. Vamos a representar aquí otra situación de desequilibrio en la cual este es el precio de equilibrio, el cual la cantidad ofertada sería igual a la cantidad demandada. Imaginemos por un momento que el precio que yo tuviese fuese inferior al precio de equilibrio. Presuntos. ¿Qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que la cantidad que los consumidores desean adquirir será mayor a la del día. Porque el precio más barato ese producto le resulta más atractivo a los consumidores. Esas manzanas les resultarán más atractivas y comprarán a lo mejor menos piña, menos el yogures, o tal, sino que de postre comerán manzanas. Habrá una cantidad demandada mayor. ¿vale? Pero el precio Si yo soy ese frutero y veo que eh, existe aquí este exceso de demanda o escasez de oferta ¿verdad? para satisfacer esa demanda, que lo podemos ver desde cualquiera de los dos puntos, desde la, cualquiera de las dos ópticas, por el cual cuando yo cierro a, a, a las 8 de la noche mi frutería Veo que todavía existe ahí una serie de personas, 40 50 personas que seguían haciendo cola ahí para comprar mil manzanas, es ese exceso de demanda, si yo veo que día tras día están haciendo cola ahí y no, la, no logro satisfacer esa demanda, puesto que hay un exceso de demanda, una escasez oferta para esa demanda, ¿qué es lo que haré? Normalmente lo que haré será subir el precio, lo que haré será subir el precio. Claro, al subir el precio y traer más unidades, por supuesto, a ver más. Bien, al subir el precio, ¿qué va a pasar? Que los consumidores van a desear adquirir una cantidad menor. ¿Hacia dónde vamos a tender? Vamos a tender hacia el equilibrio. Obviamente no vamos a subir el precio por encima del precio de equilibrio, puesto que entraríamos en un problema de exceso de oferta y de nuevo tenderíamos hacia el equilibrio. Por tanto, ya sea que partamos de una situación en la que el precio es anormalmente alto por encima del precio de equilibrio o anormalmente bajo por debajo del mismo sea cual sea la situación en la que nos encontremos vamos a atender hacia llegar al equilibrio